En el capítulo anterior de Test and Grow combatimos un brote de araña roja que amenazaba el correcto desarrollo del final de la floración de las Green Potions de Swiss Seed en nuestro cultivo Ledo Optopus V17. Para compensar la merma y maximizar la producción, completamos la tabla de cultivo para profesionales de la línea Full Cream de Cannaboom con el Super Boom Compactor. La evolución de las Green Potions de Swiss Seed en esta última fase ha sido formidable y sus frutos se encuentran en el pleno auge. La espléndida panorámica de nuestro cultivo habla por sí sola. Nuestras Green Poison han alcanzado su punto de madurez y sus tallos soportan estoicamente los enormes cogollos mientras sus hojas empiezan a mostrar síntomas de agotamiento y las cicatrices de innumerables batallas. Algunos de los ejemplares han alcanzado un volumen y peso descomunal para una planta con una floración tan rápida. Los cogollos centrales se muestran bien poblados y compactos. Los pistilos se observan maduros, y los tricomas, en su mayoría blancos, indican que ha llegado el momento de dejar de abonar y comenzar a pensar en el lavado de raíces, para eliminar así los nutrientes y sales del sustrato. Desde el lavado de raíces, la Green Poison, al no poder absorber nutrientes, comenzará a consumirlos de sus propias reservas vitales y a perder progresivamente la clorofila, y, por tanto, el color verde para tornarse amarillo. Este será nuestro indicador de que las plantas están libres de sales, conservando todas las cualidades organolépticas de nuestra Green Potion. Ahora, pondremos toda nuestra atención en los tricomas para concluir cuál será el momento de la cosecha. El momento de la cosecha vendrá determinado por el estado de madurez de los tricomas y el gusto personal de cada cultivador. Si en el momento de corte predominan los tricomas de color blanco lechoso, el efecto será más psicoactivo y cerebral. En cambio, si predominan los tricomas de color ámbar, el efecto será más narcótico y físico. Lo recomendado quizás sería un punto en el que la mayoría de los tricomas tengan un color blanco pero ya comiencen a mostrarse algunos tricomas maduros de color amarillento, como una proporción de 4 a 1. Por supuesto, hay que tener en cuenta que después del corte los tricomas continuarán madurando un poco más. En caso de realizar el corte antes de tiempo con unos tricomas más transparentes, podemos llegar a perder muchas de las propiedades de los canabinoides y no tener el efecto deseado.